La salvación es mi única función aquí. Mi función aquí es perdonar al mundo por todos los errores que yo he cometido, pues así me libero de ellos junto con Él. La segunda idea. Mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial. Soy esencial en el plan de Dios para la salvación del mundo pues Él me dio su plan para que yo salvara al mundo. Y durante el día, a la hora en punto, di, la salvación es mi única función aquí. Y media hora más tarde, mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial. Amén.